Hola, comenzamos una serie de tutoriales en los que vamos a poner en la práctica los conceptos teóricos de electrónica digital. En este primer tutorial vamos simplemente a encender un LED para ver que todo funciona y para saber qué componentes vamos a utilizar. Vamos a utilizar componentes discretos. Estos son circuitos integrados con puertas lógicas o bloques de pequeña escala de integración. Así que nosotros hemos visto en teoría cómo funcionan las puertas lógicas. Por ejemplo, ya sabemos cómo funciona una puerta NOT, una inversor, y esta puerta NOT tiene esta tabla de verdad, en la que si tengo un 0 en la entrada, a la salida tendré un 1. Este es el caso en la tabla de verdad. Y el otro caso, solo hay dos, en el que si tengo un 1 en la entrada, a la salida tendré un 0. Y este será este otro caso en la tabla de verdad. Y nosotros lo que queremos hacer ahora es comprobar en la práctica que esto es así. Para empezar, vamos a hacer un diseño muy sencillo. Simplemente vamos a tener un 0 en la entrada, queremos ver que a la salida tenemos un 1. Para comprobarlo vamos a poner un LED y si tenemos un 1 el LED se va a encender. En teoría este circuito es así de fácil, pero vamos a ver que en la práctica nos vamos a encontrar con unas decisiones que no habíamos tenido en cuenta en la teoría. Muy bien, por ejemplo la primera decisión es ¿Qué inversor o qué puerta NOT voy a usar? Nosotros vamos a utilizar las puertas de la serie 74 o la 7400 y aquí si accedes a este enlace que pondré en las notas del vídeo puedes ver un montón de componentes en los que tenemos la serie digamos 74. Aquí va una X que significa que va la familia a la que corresponde y luego va el número. El número por ejemplo que nosotros vamos a escoger es el 04 que como vemos aquí es una puerta inversora. Nosotros vamos a utilizar en estas prácticas la familia HC, que es una familia CMOS, y por lo tanto vamos a escoger el componente 74HC04. Los cálculos de este vídeo son relativos a la familia HC, por lo tanto si escoges otra familia, por ejemplo la LS, tendrás que realizar otros cálculos. Así que enfatizo que esto que vamos a ver en este vídeo es solo para la familia HC. Puede ser que valga para otra familia, pero no tiene por qué ser así. Muy bien, entonces una vez que tenemos el inversor, lo que tenemos que hacer es buscar sus hojas de características, el datasheet. Y aquí tengo un ejemplo de las hojas de características, del 74HC04 de Texas Instruments. Y viendo la primera página de las hojas de características, vemos que efectivamente la función lógica que realiza es invertir. Vemos que la A tiene el gorrito, significa que invierte la salida, es la A negada. Por otro lado, vemos que... Aquí hay distintos encapsulados y tenemos el uso militar que es cuando tiene un 54, por eso aquí pone X porque a veces es 54 y otras veces es 74. Nosotros vamos a utilizar la 74 que hace un uso normal. Los de uso militar funcionan igual, lo que pasa que tienen unas prestaciones ambientales de funcionamiento más estrictas y por lo tanto también son más caros, o sea nosotros no vamos a necesitar estas especificaciones y vamos a utilizar estas. Dentro de estos vemos que hay distintos encapsulados y nosotros vamos a utilizar el DIP, dual inline y este P de plástico y que es un chip de este tipo. Si utilizas uno de los otros no vas a poder utilizarlo en la placa de inserción y vas a tener que soldarlo, por eso nosotros vamos a utilizar este de aquí. Por otro lado es muy importante el, el rango de funcionamiento de tensiones. Aquí vemos que tiene un rango entre 2 y 6 voltios. Nosotros vamos a utilizar una fuente de 5 voltios, o sea, vamos bien, esto nos vale. Luego la corriente de salida típica es de más o menos 4 miliamperios. Más o menos significa que puede entrar o salir. La convención utilizada es que si hay un más es que entra y si está negativa es que sale. Estas especificaciones en principio nos valen para nuestro circuito. Por otro lado, al final de las hojas de características tenemos los distintos encapsulados que hay. Y en nuestro caso, como he dicho, vamos a buscar uno que sea DIP, de este caso de plástico, y entonces el modelo que buscaremos será uno de estos dos. Hay más, aquí solo hay una parte de todos los modelos que tienen, y vemos que estos dos nos valen. Y aunque aquí tengo otro porque la foto que tenía es de otro, aquí sería SN74HC04, como pone aquí, N. Este es el que tenemos que buscar. Tenemos aquí ya el chip. Esta es una puerta NAND, pero imagínate que sea la puerta inversora. Aquí es importante identificar esta hendidura y si no tiene esta hendidura, buscar este punto. Cuidado que no es este punto, este de aquí es distinto, este está centrado, es este punto que está hacia un lateral. Una vez que tengamos identificados la hendidura o el punto, no siempre tienen las dos, los pines se numeran a partir de aquí, mirado desde arriba. Aquí tenemos la hendidura o el punto y la numeración de los pines va así. Por lo tanto, el pin 1 es este y el pin 14 es este. En las hojas de características tienes un esquema como este. No siempre está dibujado, pero a veces sí. Y si no está dibujado, está especificado de palabra las conexiones internas que tiene. En este caso, tenemos seis inversores en este chip y aparte tenemos la tierra y la alimentación que siempre hay que conectar En nuestro caso a 5 voltios y aquí pondremos la tierra así que este es nuestro circuito que vamos a utilizar y ahora hay que colocarlo en la placa de inserción la placa de inserción tiene esta hendidura central que es donde tenemos que colocar el chip no lo vayas a colocar aquí porque si no las patas de este lado y de este lado estarían cortocircuitadas y tampoco vayas a ponerlo en otras posiciones distintas este de aquí está bien colocado lo que pasa que es recomendable colocar todos los circuitos integrados con la misma orientación por lo tanto es mejor poner la hendidura hacia aquí muy bien, entonces ya tenemos nuestro circuito colocado en la placa acuérdate que los raíles laterales tienen continuidad o sea que esto es esto, este y este es una línea continua en realidad aunque a veces lo ponga en rojo y en azul o en otro color indicando que es alimentación y es tierra en realidad tú lo puedes colocar al valor que quieras Comprueba también que hay continuidad en la mitad del raíl porque algunas placas de inserción están cortadas a la mitad y entonces no hay continuidad entre este punto y este punto. Para comprobarlo, toma el multímetro, busca la opción de continuidad, que a veces sale un símbolo de música o de sonido y un diodo, selecciona esta opción y comprueba a cada lado del rail que realmente hay continuidad. Debería sonar si hay continuidad y no sonar si no hay. Sin embargo, como los agujeros de la placa de inserción no permiten entrar a los terminales del multímetro, lo que seguramente tengas que hacer es meter un cable en ambos lados, asegurarte que estás tocando la parte que no está aislada y comprobar que hay continuidad. Vamos a preparar la placa de inserción. Por un lado conecta ambos lados de los raíles para asegurarte de tener alimentación y alimentación a ambos lados y tierra y tierra a ambos lados. Si no hubiese continuidad en la parte superior e inferior, o en este caso está de lado, izquierda y derecha, de los raíles, ponle también un cable que conecte este con este. Yo estoy simbolizando los cables con una línea y terminado con un circulito para especificar exactamente dónde está pinchado el cable. Y coloca los cables de alimentación y de tierra. Estos dos cables, colócalos simplemente... No los conectes todavía, deja la conexión para el final, ya que mientras estás colocando el circuito no debe estar alimentado. Igualmente, cuando hagas algún cambio, siempre desconecta la fuente antes de hacer los cambios, ya que se podrían dañar los circuitos y los componentes que tuviese. Bien, vamos a ponerlo así para verlo más en detalle, vertical. Recomiendo poner la hendidura hacia arriba para tener el mismo esquema que tenemos aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar, lo primero de todo, que se nos suele olvidar, los 5 voltios de alimentación y la tierra. Estos 5 voltios es esta conexión de aquí. Y esta conexión de aquí ya está conectada a los 5 voltios, porque va de aquí, aquí, aquí y hasta aquí. Acuérdate que estos raíles verticales están conectados. Este cable de aquí yo lo he puesto yo, este raíl está conectado, y de aquí al rail lo conecto. Acuérdate que por dentro esto está conectado. Por lo tanto ya tenemos los 5 voltios en nuestro circuito integrado. Ahora tenemos que poner la tierra y la tierra será simplemente este cable. Pues por lo mismo de antes, la placa de inserción nos conecta internamente este rail y esta de aquí. Si tienes dudas de cómo funciona la placa de inserción, tengo un tutorial en las notas de este vídeo donde puedes verlo. Así ya tenemos la alimentación y la tierra. Ahora vamos a hacer nuestra práctica. Queremos hacer este inversor. Vamos a dibujar, aunque no se suele dibujar, vamos a dibujarlos para acordarnos que los 5 voltios están alimentados en el inversor y la tierra también la tenemos. Esto no se suele dibujar, pero lo estamos poniendo aquí para acordarnos de que lo tenemos que hacer en nuestra placa de inserción. Y por otro lado tenemos un 0 a la entrada y a la salida tenemos un 1. Y encender un LED. Vamos a coger esta puerta de aquí, podríamos haber escogido otra. Por lo tanto... Tenemos que poner la entrada 0 a tierra. Para ello, la patilla 11 la ponemos a tierra. Es poner el raíl de tierra a la línea de la patilla 11. Y por otro lado, queremos utilizar un LED. Un LED que tiene un ánodo y un cátodo. Para identificar el ánodo y el cátodo, si lo miras desde arriba o de lado, puedes ver que aquí hay un chaflán, que esta parte de aquí está cortada y es un poquito más pequeña que esta de aquí. El chaflán se corresponde con el cátodo. También, si no has cortado los cables, el LED tiene un cable más corto que otro. El cable corto es el del cátodo. Y sabemos que la corriente va del ánodo al cátodo. Si quieres acordarte de quién es el ánodo y quién es el cátodo, a mí me vale que la parte del cátodo tiene como una K, que se asocia con la C del cátodo, y la parte del ánodo es como una A. Así que esta es una forma que me, a mí me vale al menos para acordarme quién es el ánodo y quién es el cátodo. Si circula corriente de ánodo a cátodo, que solo puede circular en este sentido, el LED se iluminará. Así en resumen, el LED sería algo así, en el que tenemos el ánodo en el cable largo y el cátodo en el cable corto. El chaflán, que te puedes acordar que es como esta línea del cátodo, está en la parte del cátodo. Entonces tenemos nuestro inversor, como está conectado a tierra a la salida tendremos un 1, por lo tanto 5 voltios, y entonces podemos pensar que como tenemos 5 voltios, si conectamos el ánodo a la salida y el cátodo a tierra, ya tenemos más tensión en el ánodo, por tanto el LED se iluminará, ya que pasará corriente de ánodo a cátodo. Sin embargo, esto te puede ocasionar problemas porque la corriente del LED no está limitada y vas a tener mucha corriente circulando por el LED y puedes quemar tanto el LED como el componente. Tenemos que poner una resistencia limitadora de corriente. La pregunta es ¿qué valor de I y qué valor de R vamos a escoger? Para ello volvemos a las hojas de características del inversor. Y vemos que la corriente de salida típica es unos 4 mA a 5 voltios. Por lo tanto, vamos a tomar esta corriente como referencia. Siempre hay que mirar en las hojas de características los valores absolutos máximos. Y en este caso, fíjate que tenemos 7 voltios como máxima tensión de alimentación. Y luego tenemos que por puerta el máximo que debíamos tener son 25 mA. Y en total, sumando las 6 puertas, son 50 mA que nos da, si utilizamos todas, un poquito más de 8 miliamperios. Así que esto no lo debemos superar. Si tomamos 4 miliamperios vamos a estar seguros que no nos vamos a pasar de los 8. Por lo tanto vamos a ponernos como objetivo 4 miliamperios de corriente de salida. Y luego hay una cosa interesante, es que en las características eléctricas de nuestro inversor, si vemos la tensión de salida cuando tenemos un 1 a la salida, esto significa el OH, Output, High, y si la alimentación la tenemos a 4,5, en nuestro caso tenemos 5, un poquito más, y tomando una corriente de salida de 4 mA, realmente no tenemos 4,5 voltios, tenemos un poquito menos, 4,3. E incluso podemos tener un poquito menos, depende del chip en concreto que te toque. Por otro lado, cuando tenemos un 0 a la salida, es este símbolo, la tensión de salida a cero, a low, en las mismas condiciones de tensión y de corriente. No tenemos un cero exacto, tenemos un poquito más, no mucho, pero unas cuantas décimas de voltio más. Por tanto, ya que vamos a tener un 1 a la salida, vamos a suponer que tendremos unos 4,8 voltios aproximadamente. Entonces, este es nuestro circuito que queremos calcular. Aquí vamos a tener, en vez de 5 voltios, 4,8, que es lo que nos dice las hojas características. Por otro lado, vamos a imponer una corriente de salida de 4 mA. La corriente de salida va a ser la misma que la corriente del LED porque están en serie. Esta va a ser la tensión del LED y esta va a ser la tensión de la resistencia. La tensión de la resistencia la calculamos por la ley de Ohm, R por la corriente del LED. La R de esta resistencia. Y todo esto, toda esta tensión de salida, es la tensión de salida. Que se puede descomponer en la suma de estas dos tensiones, la del LED y la de la resistencia. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la caída de tensión del LED? Pues nos vamos a las hojas de características de un LED, yo he tomado este de aquí, pero podría ser otro, y vemos que si el LED es rojo, la tensión típica de salida, cuando está en directa, es de 2 voltios, puede ser un poquito menos o un poquito más, pero más o menos son 2 voltios. Así que vamos a tomar una tensión para ir por el caso peor de 1,8 voltios. Ten en cuenta que estos son condiciones a 20 miliamperios, que 20 miliamperios nosotros no queremos tener tanta corriente, es un LED que necesita bastante corriente. Nosotros vamos a imponer 4 mA. Si seguimos viendo en las hojas de características qué implica esto, aquí tenemos la corriente que circula por el LED y la intensidad luminosa. Si le ponemos 4 amperios vemos que más o menos será un 20% de lo que debería brillar. Bueno, no pasa nada. Vamos a probar y a ver si vemos bien con este LED. Si no, habría que tomar otro LED que sea un poquito más eficiente y que necesite menos corriente. ¿Qué los hay? Una cosa interesante es ver que tenemos la tensión que le ponemos al LED frente a la intensidad que circula y si nosotros no hubiésemos puesto la resistencia limitadora nosotros teníamos unos 4,8 voltios a la salida de nuestra puerta fíjate que se dispararía la corriente que circula por el LED esto haría que el LED o el chip se nos quemase ya hemos visto que el integrado estaríamos superando la corriente de salida máxima y también el LED tiene unos máximos absolutos y para el LED rojo en concreto son 50 miliamperios, fíjate los 50 miliamperios están más o menos por aquí y aquí nos estaríamos pasando porque esto sería muchísimo más que lo que puede permitir, parece que en este caso se quemaría antes la puerta que el LED pero bueno a cualquiera de las dos se te pueden quemar, así que es importante poner la resistencia limitadora bien ya tenemos en nuestro circuito más información, hemos visto que por el LED cae 1,8 voltios más o menos por otro lado tenemos los 4,8 voltios de la salida que los ponemos aquí, el 1,8 voltios del LED y con esto tenemos la tensión que cae en la resistencia, más o menos unos 3 voltios. Estos 3 voltios los ponemos en esta ecuación de la caída de tensión de la resistencia. Por el LED queremos que circulen 4 miliamperios, los ponemos en la ecuación y esto nos da que la resistencia nos da unos 750 ohmios. Esto es porque hemos sido bastante prudentes. En general podemos utilizar una resistencia un poco menor y hacer que el LED brille más. Acuérdate que hemos escogido 4 mA y hasta 8 mA más o menos podíamos seguir utilizando. Si utilizas resistencias con tolerancia del 5%, hay una resistencia que tiene 750 ohmios. No sé si sabes que no existen todos los valores de las resistencias que uno quiere. Hay unos valores según las tolerancias que escojas. Por lo tanto, con tolerancias del 5% nos vale, que la tolerancia del 5% es la que tiene la banda dorada. Pero si estuvieses con tolerancias del 10%, no tendrías una resistencia de 750 y tendrías o bien una de 680, la inferior, o una de 820, la superior. Si tomas la de 680, el peor caso sería un 10% menos, entonces sería una resistencia de 612 ohmios. Si tomas la de 820, el peor caso sería un 10% más, que es la casa aleja más de nuestro objetivo de 750, y tendríamos por lo tanto 902 ohmios. Ahora vamos a poner estos dos peores casos en nuestro circuito para ver qué corrientes reales nos salen. Vamos a ver el caso de una resistencia de 680 ohmios, que el su peor caso serían 612 ohmios. Vamos a suponer una tensión de salida de 5 voltios en vez de 4,8, que sería el peor caso. Y ya sustituimos estos 5 voltios menos 1,8 de LED y ponemos la resistencia digamos real y nos sale una corriente de LED de 5,2. Esto sería en el peor caso. En el peor caso en el que pongo la tensión máxima, ya sabemos que es un poquito menos, pero vamos a suponer que este chip que nos hemos encontrado funciona muy bien y casi tenemos una tensión máxima o que la fuente nos da un poquito más de 5 voltios, por lo tanto... Ponemos aquí el peor caso de tensión, ponemos el peor caso de resistencia en el que es más bajo y ponemos también el peor caso de caída de tensión del LED, que es el mínimo. Con todo esto nos da una corriente de 5,2. Con 5,2 todavía no nos estamos pasando del límite ni del LED ni de la puerta lógica y por tanto estaría bien. Por tanto, estaría perfectamente escoger esta resistencia. En el otro caso de 820, la resistencia sería mayor, vamos a suponer que a la salida de la puerta tenemos un valor más bajo, que sería el caso peor, digamos, con menos tensión, más resistencia, a ver qué pasa. Vamos a suponer que en el LED cae una tensión un poquito más alta, ya que cada componente tiene variabilidad, y por tanto sustituyendo en esta ecuación nos sale que la corriente LED es 2,8. En este caso a lo mejor nos brillaría bastante poco y tendríamos que ver si a la vista si es muy poco o no. En cualquiera de los casos nos valdría, quizás yo escogería una de 680, porque estamos dentro de los rangos de límites de corriente. Tomamos nuestra resistencia, aquí he puesto una resistencia del 5% banda dorada y de 750 ohmios. Pon el multímetro en medir resistencia, en algunos multímetros tienes que poner el fondo de escala en la inmediatamente superior, en este caso si tienes 750 ohmios pues lo pondrías en 2K, para medir la resistencia, como no es conveniente que la agarres los terminales con la mano porque tu cuerpo también tiene resistencia, lo mejor sería ponerlo en la misma placa de inserción, en líneas que no estuviesen ocupadas, y pones aquí y mides de un lado y de otro. Con esto ves el valor. Lo puedes poner así, lo puedes poner así también, pero nunca lo puedes poner así porque te marcaría 0 ohmios ya que esta línea está conectada por dentro. Bien, ya tenemos nuestra resistencia escogida y ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestro circuito. Ponemos a la salida de la puerta lógica el LED, lo he representado así para que se vea un poquito más y para que se distinga claramente el ánodo y el cátodo. Y luego a la salida del LED podemos poner la resistencia. También la he puesto aquí para que se distinga, que es una resistencia. Y por último, una recomendación importante es que las entradas no se dejan flotantes aunque no se esté utilizando la puerta lógica concreto. No va a pasar nada en tu ejemplo, pero es recomendable por temas de consumo y por temas de funcionamiento. Así que todas estas entradas de las puertas lógicas que no hemos utilizado las ponemos a un valor, da igual a 0 o a 5 voltios. Así que yo las he puesto aleatoriamente a un uno u otro valor. Así que las tengo aquí conectadas. Y lo que también es muy importante es que las salidas sin usar no se conectan a nada, las dejas flotantes. No puedes conectar una salida ni a tierra ni a alimentación. Hay un vídeo en el que se explican las normas de los circuitos combinacionales, puedes verlo en las notas de este vídeo. En realidad estarías haciendo un cortocircuito. Ya tenemos nuestro circuito montado y en principio ya podríamos probarlo. Pero antes de probarlo yo recomiendo comprobar que todo está bien conectado. Para hacer estas primeras pruebas vamos a hacerlo sin conectarlo a la fuente de alimentación y lo primero que vamos a hacer es comprobar que el led esté bien conectado el led como sabemos tiene un ánodo y un cátodo y entonces tenemos un 50% de posibilidades de equivocarnos si lo colocamos aleatoriamente como dije antes el led tiene esta forma en el que el chaflán y el cable corto si no lo has cortado está en el cátodo entonces este led debería estar colocado así con el chaflán en el lado del cátodo y el cable corto, si no lo has cortado, tiene que ser en este lado. Comprueba que esto lo tienes así para que esté bien. Luego también tienes que comprobar que no tengas conexiones mal hechas. Por ejemplo aquí el led, el cátodo del led está conectado a este pin del circuito integrado y esto no puede ser porque están formando un corto. Tienes que hacer estas conexiones en líneas vacías, no en líneas que estén ya ocupadas. Y ahora un paso importante es medir continuidad. Para ello seguimos sin conectar el circuito a la fuente. Buscamos el símbolo del diodo o del sonido para continuidad. Movemos la ruleta a esta posición. Vamos a comprobar cada una de las conexiones. Por ejemplo, que el chip esté alimentado, que tenga los 5 voltios, que es esto de aquí. Identificamos el pin 14 del chip. Acuérdate de localizar la hendidura del chip. Ahora ponemos un terminal del multímetro en el pin 14 y el otro terminal en el cable que viene de la alimentación. Fíjate que, aunque yo aquí pongo los cables de esta manera, en realidad, acuérdate que tienes que tocar la parte del cable que no esté aislada, porque si no, no vas a hacer contacto. Esta conexión que estamos haciendo, recuerda que es esta de aquí, que va desde el cable de alimentación al pin 14, y si esto está conectado, debería de sonar. Por lo tanto, hará un sonido, un pitido, el multímetro, indicándote que estos dos puntos están conectados. Vamos a comprobar ahora que la tierra del circuito integrado esté conectada y hacemos lo mismo. Identificamos el pin 7 de nuestro chip, que es el de la tierra, y ponemos los terminales en el cable de tierra y en el pin 7. Como hemos visto, esta conexión es esta de aquí. Y por lo tanto debería de sonar el multímetro. Vamos a comprobar que la entrada del inversor esté a cero. Ponemos un terminal del multímetro a la tierra y el otro terminal del multímetro al pin 11, que es el de la entrada del inversor que estamos utilizando en este ejemplo. Esta es la conexión que estamos comprobando y si está bien hecha, debería de sonar el multímetro. Vamos a comprobar ahora que la salida de la puerta lógica esté conectada al LED. Para ello, identificamos la salida, que es el pin 10 de nuestro circuito integrado, y conectamos un terminal a este pin y el otro terminal al ánodo del LED. Si esta conexión está bien hecha, el multímetro sonará. Vamos a comprobar ahora que el cátodo del LED está conectado a la resistencia. Ponemos un terminal al cátodo del LED y otro terminal a la resistencia. Estamos comprobando esta conexión. Y si está bien hecha, el multímetro emitirá un sonido. Por último, vamos a comprobar que la resistencia esté conectada a tierra. Pues Ya sabes, ponemos un terminal a la entrada de tierra y el otro terminal al lado de tierra de la resistencia. Esta es la conexión que estamos comprobando. Y si esta conexión está bien hecha, el multímetro emitirá un sonido. También hay que comprobar que no hay conexiones mal hechas. Por ejemplo... Podemos comprobar que la entrada de 5 voltios y la tierra no están conectadas. Si en estas condiciones el multímetro emitiese sonido, significaría que hay un corto entre tierra y alimentación y estaría mal. Tendrías que comprobar qué has hecho para que esto suceda. Quizás tienes algún cable conectando estos dos raíles o alguna conexión entre aquí mal hecha. Bueno, en principio ya tenemos nuestro circuito bien conectado, hemos hecho las comprobaciones de continuidad. Siempre nos podemos equivocar, pero en principio parece que está todo bien. Y ahora hay que conectarlo a la fuente. Si estás en el laboratorio y tienes una fuente triple de tensión, muchas veces la del medio es de 5 voltios fija. Y podrías utilizarla sin regular la tensión de salida. Si no, tendrías que regularla. Como por ejemplo en este dibujo con estas perillas. Esta de aquí es de 5 voltios y estas dos de aquí se regulan. Si no tuvieses una fuente de laboratorio, tienes otras alternativas como por ejemplo una fuente ATX de ordenador, las fuentes que se pinchan en la placa y se alimentan por USB o por un transformador, y hasta también puedes utilizar un Arduino. Otro día a ver si explico estas alternativas. Bueno, suponiendo que tienes una fuente, antes de conectar la fuente a nuestro circuito, vamos a comprobar que la fuente nos da los 5 voltios. Para ello, tomamos el multímetro. Seleccionamos la medición de tensión en continua que es este símbolo de aquí. Lo seleccionamos y observa que no esté seleccionando la medida de tensión en la alterna, que es esta V que tiene como una onda a su lado. Ahora pones el terminal negro en la borna de tierra de la fuente y el rojo en la de los 5 voltios. Y enciende la fuente. En teoría debería de marcar los 5 voltios. Esto es importante hacerlo la primera vez porque a lo mejor la tenemos mal regulada y nos puede estar dando más voltios del que nuestro circuito aguanta. Acuérdate que el máximo absoluto que podíamos alimentar nuestra puerta era de 7 voltios. Igual que para la medida de la resistencia, algunos multímetros tienen un fondo de escala. Aquí en este caso he puesto tres posibilidades, 2 voltios, 20 voltios y 200 voltios. Como nosotros estamos midiendo... 5 voltios tendríamos que seleccionar el inmediatamente superior, que serían los 20 voltios. Ahora ya estaríamos preparados para probar nuestro circuito. Y con la fuente apagada conectamos la tierra y luego la alimentación. Una vez que la conexión esté bien hecha, ya podemos encender la fuente. Si todo va bien, en principio el LED se iluminará. Y entonces ya hemos probado que nuestro circuito va bien. Si no se ilumina C, tendríamos que hacer otras comprobaciones. Vamos a verlas ahora. Estas otras comprobaciones también la puedes hacer para ver que todos tus cálculos han salido bien. Tenemos nuestro multímetro. Identificamos en nuestro multímetro la medición de tensión continua, de voltios en continua, y seleccionamos esta opción. Fíjate que hay una de alterna. Esta de alterna que tiene como una onda, esta no es la que queremos. Queremos la de continua. Encendemos nuestra fuente. Ponemos siempre primero el terminal común, el de tierra a tierra. Y se lo dejamos ahí y el terminal positivo lo ponemos a la entrada de 5 voltios para ver si tenemos los 5 voltios. A lo mejor es que tenemos una conexión mal hecha y no nos están llegando 5 voltios a la placa. Si esto está bien, bueno ya tenemos el primer paso bien. La placa está alimentada a 5 voltios. Vale, pues vamos a seguir haciendo comprobaciones. Vamos a comprobar que el chip tiene los 5 voltios de alimentación. Para ello identificamos el pin de la alimentación del chip, que es el pin 14, encendemos la fuente, ponemos el terminal común, el de tierra a la tierra, y ponemos el terminal rojo al pin 14. Si todo está bien, deberíamos obtener unos 5 voltios en el multímetro. Ten cuidado en la conexión del terminal rojo del multímetro, porque a veces puedes estar tocando dos pines, y si te pasas dos pines, por ejemplo en este caso imagínate que se te mueve la mano, o que no estás haciéndolo con cuidado y estás tocando el pin 13 y el pin 14. Si haces esto estarás haciendo un cortocircuito porque tienes aquí en esta línea tienes 5 voltios y en esta línea tienes 0 voltios y estás formando un cortocircuito con el terminal del multímetro. Así que ten bastante cuidado al hacer esto o alternativamente lo que puedes hacer es tocar el cable. El cable este a lo mejor es más fácil de tocar y deberían salir también 5 voltios. Bien, seguimos haciendo comprobaciones. Vamos a comprobar que el pin 7 de nuestro circuito integrado está a tierra, porque esta es la tierra de nuestro circuito integrado. Para ello, identificamos el pin 7 y ponemos con cuidado el terminal positivo a 7. Deberían de salir 0 voltios. Ahora en nuestra puerta lógica, a la entrada, tenemos 0 voltios. Tenemos que comprobar que estos 0 voltios están en esta puerta. Identificamos el pin 11 de nuestro circuito integrado. Y ponemos el terminal en este pin. Aquí lo estoy poniendo en el cable, en la parte que no tenga aislamiento, claro. O lo podrías poner aquí con cuidado. Si esto está bien, deberían salir 0 voltios. Vamos a ver ahora la salida de nuestra puerta lógica. Como es un inversor y tenemos 0 voltios a la entrada, a la salida deberíamos de tener 5 voltios. El pin de la salida es el 10. Ponemos con cuidado... El terminal rojo del multímetro en el ánodo de nuestro LED. Y si está bien, deberían salir como 4,8, un poquito menos de 5. ¿Te acuerdas de que vimos en las hojas características que la tensión de salida de una puerta cuando está en el nivel alto no llegaba a los 5 voltios de la alimentación, sino un poquito menos? Por lo tanto, saldrá a 4,8, 4,7, una cosa así. Vamos a comprobar ahora la tensión que hay en el cátodo de nuestro LED o en el terminal de la resistencia. Entonces ponemos como siempre el terminal común a tierra y ahora el terminal rojo lo ponemos a la resistencia y aquí tiene que haber como unos 3 voltios. Acuérdate de los cálculos que hicimos que en el LED caían como 1,8 o 2 voltios, y por lo tanto la diferencia de los 4,8 que teníamos a la salida será unos 3, más o menos. El terminal rojo lo podemos poner a este lado de la resistencia o lo podemos poner en el cátodo del LED debería dar lo mismo en ambos casos. Si has hecho todas estas comprobaciones debería de funcionar. También podrías comprobar que estas conexiones están bien hechas y están hechas a las entradas de las puertas lógicas, no a las salidas. Recuerda que las salidas de las puertas que no has utilizado no deben estar conectadas a nada, solo a las entradas. Con todo esto ya debería de funcionar. Y aquí tienes una foto de un ejemplo de cómo sería. Este es el LED. Fíjate que el cátodo del LED tiene este chaflán, no sé si se ve mucho, pero un poquito se ve. Aquí puse una resistencia de 820 conectada a la salida del cátodo. Aquí está la salida de nuestra puerta lógica inversora al anodo del LED. No se ve que se ilumine mucho porque la resistencia es de 820. Por eso decía que quizás sería mejor una 680. Muy bien, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Fíjate que he estado como una media hora para explicar algo que en realidad se monta en menos tiempo, pero claro, el entender el montaje y por qué se escogen los valores de las resistencias y, y de los componentes lleva su tiempo para entenderlo la primera vez. Espero que esto te ayude para hacer futuros montajes. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.